Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video sobre un reloj automático japonés en este caso de la marca Citizen y puntualmente del modelo Time Challenger Este reloj va dedicado a aquellas personas que me han hecho preguntas acerca de cómo puedo identificar si una máquina de este tipo funciona correctamente o si tiene piezas faltantes y a mi amigo Patricio Murray, que se acaba de suscribir al canal. Para arrancar, vamos a decir que es difícil identificar por fotos de una publicación online que el reloj funcione correctamente. Lo ideal es hacer varias preguntas al respecto de detalles claves que dan indicios del correcto funcionamiento, los cuales vamos a hablar más tarde en este video pero por las fotos hay, un pequeño, hay unos pequeños detalles que ustedes pueden identificar por lo menos piezas fundamentales que no presenten problemas. Para empezar, por una foto de cualquier reloj que se presente como automático eh, ya sea este modelo o cualquier otro si el vendedor sube las fotos podemos identificar esta gran pieza semicircular, metálica, que es la masa del reloj que es lo que le va a transferir eh, la, el movimiento de nuestra mano y del reloj, va a transmitir ese movimiento al mecanismo del sistema y le va a dar cuerda al reloj. ¿sí? Como se pueden ver, acá hay unos pequeños engranajes que al moverse esta pieza van a darle cuerda al reloj algunos relojes automáticos también se les puede dar cuerda a través de la corona pero no todos y si lo presentan como automático y le falta esta pieza dependen sí o sí que cargue cuerda con la corona si no, no va a funcionar así que esta es una pieza clave si se encuentra en un mecanismo que presenta eh, que esté faltante como por ejemplo un reloj de este tipo en este caso es un reloj de auto, eh, a cuerda, sí, pero le falta esa pieza semicircular, así que modelos como este, la única forma de darle cuerda es con la corona, sí. Entonces pieza clave la masa. Otra pieza clave elemental no le puede faltar. Eh, la, la rueda, el péndulo y el muelle vamos a tratar de enfocarlos mejor que es digamos podríamos decir el, el corazón del reloj ¿Sí? es una pieza clave después pueden prestar atención a través de las fotos que no falten tornillos algo bastante habitual en, en estos mecanismos es que al hacerle los servis y desarmarlos y volver a armarlos. Pueden tener tornillos faltantes. ¿Sí? Vamos a tratar de enfocarlo mejor para que ustedes puedan ver. Cómo debería verse este mecanismo. ¿Sí? Este muelle también es clave. Vamos a tratar de enfocarlo. Pero sobre todo la masa porque si no no será un reloj automático por lo menos esta, esto esto lo que pueden ver al momento de que le saque una foto estando incluso en la caja del reloj no van a poder ver mucho más después sería interesante si pudieran corroborar los tornillos que están a los costados sobre todo aquellos que sostienen no sé si se llegan a ver los que sostienen eh, luego al cuadrante del reloj. otra Otro dato clave es que no debe tener ningún, ninguna pieza de plástico, sobre todo ningún anillo como estos, cuya finalidad es ubicarlo a, alrededor del mecanismo para que sirva de soporte al momento de colocar todo el movimiento en la caja del reloj. Para esta época no había estas piezas plásticas. Así que si se encuentran con alguno de estos relojes. Que tiene algún componente plástico. Eso ya no es buena señal. ¿sí? Esto en cuanto a fotos del mecanismo en la parte de atrás. En cuanto al movi a, a las funciones del reloj. Para asegurarse de que funcione correctamente. Hay un par de detalles que les sugiero preguntar. Primero. Consultar. Si rotan los días y el calendario en el reloj, si tiene atrasos si, o, o se adelanta también comparándolos con un reloj de cuarzo. Pero algo fundamental para asegurarse del correcto funcionamiento es que el, cron, los, el cronómetro funcione bien, sobre todo el reseteo y el flyback. Vamos a detener este cronómetro y con el pulsador derecho lo vamos a resetear a cero. Quiere decir que tanto las agujas de las subesferas que ven aquí en naranja y la del segundero que corresponde al cronómetro tienen que ir ahí a apuntar a las 12 en punto. Vamos a hacerlo. Bien, vuelven a las 12. ¿Sí? tener en cuenta, bueno en este caso hay un minuto de diferencia, porque yo lo setié mal, pero vuelven a las 12. Y que luego volvemos a dar inicio al cronómetro y que arranca correctamente. Eso es clave, porque si no vuelve a cero puede ser que haya alguna aguja eh, floja o algún problema en el mecanismo y luego que funcione la función flyback. La función flyback significa que estando el cronómetro en marcha, eh, eh, ejecutando el pulsador derecho, todas las agujas vuelven a ser inmediatamente y acto seguido vuelve a arrancar el cronometraje. Vamos a hacerlo con el cronómetro funcionando. Vamos a aplicar la función de flyback. Apretan una vez y sigue funcionando solo el cronómetro eso es clave también otra función clave es que eh, funcione el pase rápido del calendario esta es la fecha y este es el calendario para activar el paso rápido del calendario para no tener que andar rotando la corona y girando las agujas hasta el punto de encontrar el día del calendario que queremos este reloj tiene la función de que quitando para afuera la corona en el primer eh, eh, escalón, digamos de un modo, ¿sí? tiene dos salidas, dos, dos niveles. En el primer nivel, quitando la corona, en el primer nivel y apretando este pulsador va a cambiar rápidamente el calendario cada vez que lo presionemos. ¿sí? Esa es la función de paso rápido del calendario. Si funciona eso, es muy buena señal. Bueno queridos amigos, espero les haya servido este video corto, que les sirva de dato por si desean comprar uno de estos hermosos modelos, que lo disfruten.